Ana, bienvenida a palabra. Muchas gracias. ¿Estás nerviosa? Bueno, la verdad que sí. <risa> bueno, pues entonces no nos vamos a demorar más y vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Venga. Hoy trataremos en el programa el tema del duelo perinatal. ¿Has oído hablar de él? Un poquito, sí, sí, la verdad. Bien, pues entonces vamos allá. Mucha suerte, Ana. Muchísimas gracias. Con la A. ¿Qué sentimiento universal es el que aflora con toda su fuerza cuando una persona se enfrenta a la muerte o pérdida de algo o alguien muy querido? Amor y dolor es lo mismo. Correcto. Con la B. ¿Cuál es el resultado de transformar el dolor en amor en un proceso de duelo? Belleza. Correcto. Con la C. ¿Sobre qué tiene derecho a disponer la madre o familia a los que se les ha muerto una criatura durante el embarazo, independientemente del peso y edad gestacional, según la sentencia del 1 de febrero del 2016 dictada por el Tribunal Constitucional? Pasa palabra. Uy, Ana, ¿qué ha pasado? Pues la verdad que no sé, me he quedado totalmente en blanco. Ni idea. Bueno, tranquila. Esta pregunta a día de hoy no sabían ni contestarla en muchos centros hospitalarios. Luego volvemos a ella, ¿de acuerdo? Venga. Con la D. ¿Qué representa realmente el momento en que se fotografía al bebé recién nacido que ha muerto durante la gestación o después del parto y que puede ser muy sanador para las madres, los padres o familia en su proceso de duelo? Despedida. Un momento que puede ser precioso. Correcto. Con la F. ¿El argumento que afirma que el duelo perinatal es más difícil de afrontar dependiendo de cuántas más semanas de gestación esté la madre es...? Pasa palabra. Bueno, Ana, no te preocupes. Después volvemos a, a esta pregunta, ¿de acuerdo? Con la G. ¿Cómo se llaman los espacios en donde familias que han pasado por la experiencia del duelo perinatal pueden compartir sus sentimientos y emociones sin juicios y en un ambiente de confianza? GAMS. Los grupos de ayuda mutua. Correcto. Con la L. ¿Qué tienen derecho a gestionar de manera libre y autónoma las madres que han pasado por la muerte de un hijo o una hija durante el embarazo o después del parto y que tiene que ver con un aspecto relacionado con la maternidad? La lactancia, por supuesto. Hmm. Correcto. Con la M. ¿Qué emoción puede ser predominante en la experiencia de una madre o familia a la hora de enfrentar un nuevo embarazo después de haber vivido una o varias situaciones relacionadas con la muerte perinatal? Miedo, que puede ser aterrador. Correcto. Con la O, ¿qué tipo de violencia ahora se niegan a reconocer los colegios oficiales de médicos en España? Obstétrica, mira tú, qué graciosos ellos, ¿eh? Correcto. Con la P, ¿qué es importante que existan en todos los centros hospitalarios respecto a la muerte y duelo gestacional y neonatal? Protocolos, unificados y estandarizados a nivel nacional. Por cierto. Correcto. Con la Q. ¿En qué fecha de octubre se celebra el Día Internacional de la Visibilización del Duelo Gestacional y Neonatal? 15. Correcto. Con la R. ¿Qué necesita una madre, un padre, una familia a la cual se le ha muerto un hijo o una hija durante el embarazo o después del parto? Respeto. Correcto. Con la S.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 ¿Estás preparada para las palabras que te han quedado por responder? Estoy preparada. Te quedan unos cuantos segundos. Yo creo que son suficientes como para poder acabar. Vale. Con la C. ¿Sobre qué tiene derecho a disponer la madre o familia a los que se les ha muerto una criatura durante el embarazo, independientemente del peso y edad gestacional, según la sentencia del 1 de febrero de 2016 dictada por el Tribunal Constitucional? Cuerpo. Disposición del cuerpo. Correcto.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 De producciones que se ha caído el y... si eso ya lo aguanto yo no pasa nada si he de coger el culo y pensar al mismo tiempo las preguntas es complicado sabes así que tal puedo soltar ya no no no queda en cámara